Ahí está Son las Casi las 8 de la mañana Y yo estoy grabando un video. Recién me despierto, sí, por eso estoy en la cama Que no puedo empezar el... el... Que no puedo empezar grabando Acostado en mi cama ¿Qué les pasa a las conchas de sus madres? No sé si voy a censurar mis ojos Porque literalmente son las 8 de la mañana Recién me acabo de levantar Lo dije otra vez y estoy haciendo mucho relleno Así que bueno, me voy a hacer un cafecito Y... Voy a levantar, sí. Está vacío. A ver mis changos mudrosos Yo los conozco Se van a ir a la mitad del video Así que quédense hasta el final Porque voy a estar leyendo sus comentarios otra vez Ah, eh, también quiero decirles Si quieren que haga un video de preguntas y respuestas Comenten Y eso No, todavía tengo cara de muerto Así que ya fue, me voy a bañar ¿Qué onda? Seguro están viendo el desastre que hay en la pieza y qué sé yo, pero ¡Chúpenla! ¿Qué onda changos muros? Ahora sí podemos empezar oficialmente el video Se me ocurrió una cosa ya que mis videos son rancios de por sí Digo, ¿por qué no grabo mientras estoy ordenando y digo las pelotudezas que siempre eh, digo y hago? Es más, solo puse a grabar eso, ni siquiera puse las luces Miren, tengo el reactor arc. Bienvenidos a este nuevo video Y bueno, como siempre yo pongo unos títulos de mierda Y seguro no saben de qué voy a hablar literalmente Y ni siquiera sé cómo le puse el título Así que bueno, vamos a improvisar Bueno, en este video eh, Ya, eh, si sí, eh, como ustedes saben eh, Siempre en los videos puteo, qué sé yo Que siempre estoy enojado con algo o con alguien Y digo, ¿por qué no hago un video solo para enojarme? Ahora voy a decir todas las cosas que me molestan, las cosas que odio, Y qué sé yo Por ejemplo, las cosas que Viven, respiran y tienen corazón Me molestan Listo Primera cosa que me molesta eh, No sé Bueno, una cosa que me molesta a mí es el verano No, no puede ser que haya personas que le guste el calor Tra ah, la concha tu hermana ¿Qué le, le ves de bonita el verano? Siempre tenés calor, no puedes dormir El ventilador literalmente no te ayuda en nada O sea, siempre tira aire caliente Y, y también existe los mosquitos, las moscas y todas las... Pelotudeces y bichos que hay. Así que si sos una de esas personas que hoy en el verano te amo y tenemos que eh, charlar un rato muy largo juntos. Miren esto, ¿qué youtuber hace un video acomodando su pieza? Yo nada más. Porque me llamo Frandon. Me acordé de algo. No sé si notaron en mi canal que algo cambió. Para la nación de fuego tacó. Mira, algo cambió. O sea, una cosa muy importante del canal. Sí, ustedes se estarán preguntando, Frandon? ¿Por qué te llamas Frandon ahora? Mi hermano me está rompiendo las pelotas porque siempre me dice Ahora te hace lo importante porque te llamas Frando con doble o. Todo el puto día está así Lo cual no, no me desagrada porque siempre, siempre me cargoseo a mí mismo también ¿eh? Le digo Dale, tráeme jugo, ¿Qué, ¿no ves que soy Frando con doble o? o? sea, me hago chiste a mí mismo, o sea, me amo Hay una razón de por qué lo cambié por doble o en vez de 2 X Bueno, si no me siguen en mi Instagram, por cierto, síganme Subí una historia aclarando de por qué cambié eso Lo cambié por doble o solo para facilitar la búsqueda de los puertos que no sabe describir mi nombre igual no lo voy a dejar así ni en pedo lo dejo así para siempre llevo los 10.000, 15.000 suscriptores y lo cambio a frando con doble X listo, ya está sí. y la almeja de tu madre ya está empezando a ser caloso o sea, no tenía calor y ahora tengo... Hay una propaganda de claro que la concha de tu hermana Resumiendo en ese comercial, anuncio o propaganda como ustedes mierda le digan Habla de todo lo que evolucionó hasta la fecha o sea, Los teléfonos fijos murieron, el cine se volvió Netflix y todas esas vergas Hasta que llega un punto que dice Los vagos se volvieron youtubers Nos chupa un huevo que digan eso Es más, para nosotros es joda Es como nosotros podemos hacer más rating o vos Pero la cosa es que es una policía claro que es una propaganda, que los transmiten en TV y que la gente mayor lo ve las personas mayores que se creen todo el cuento que pasa en el tele se la creen, o sea se la fuman sin sin averiguar, sin informarse como aquella vez que dijeron que gracias al Fortnite un vive está matando gente Fortnite otra cosa que odio es ser dibujante Sí, pero tengo una razón, o sea, no, no es que odio dibujar, ¿no? A mí me encanta dibujar, pero, pero hay momentos que decís La concha de mi madre, ¿por qué soy dibujante? Y bueno, sí, hay muchos problemas como que no te salgan las manos, los pies, los ojos que están como desnivelados en falsas cuadras Pero hay una en especial que odio más Que te hagan la pregunta olla de que si estás dibujando Disculpa, eh ¿acaso estás dibujando? No, estoy jugando a la bolita, pelotudo del orto. Odio a esa gente, o sea, esa pregunta boya de si estás dibujando. Y bueno, aparte de que odio la cebolla, odio el reggaetón y que odio al rano. Ah, ¿por qué sería con eso? Soy pobre y no pude ir a Lola Palusa. La concha de la nora. Veamos los comentarios. Facundo GZB nos dice Estuvo muy bueno el video Pero no te noté con muchas ganas ¿Será porque estabas aburrido? Flaco, el video se llama Vamos a aburrirnos juntos ¿Qué parte no entendés? Ah. No, aparte me había levantado A las 8 de la mañana grabé como media hora ese video Y el celu se tildó No me quedó nada guardado Y lo tuve que volver a grabar Así que sí, o sea Estaba de mal humor ya Viste el Game TV? Dice, buen video Perdón por no comentarte eh, Cuando lo subiste Estás haciendo muy mal Estás volviendo un problema en mi trasero ah. No, Chicos, activen la campanita porque así no se vale. Eh. Mirá que yo, yo no leo su comentario y fue... Eh. Aaron Panzan Kamiski dice. Hacer un drama live. No, Cuando tenga más suscriptores lo voy a hacer. Así que déjame romper las pelotas. Alejandro Lara dice, pensé que tenías el pelo corto al principio. No, nunca voy a estar con pelo corto. A menos que se me caiga mucho el pelo y me lo tengo que cortar. Usted no tiene idea de cómo me gustan estos comentarios. Por ejemplo, Álvaro ZR Franca me comenta primero. Me alegra de esos comentarios, aunque sea una palabra de... No sé contar. Gonzalo Duarte me dice, ¿Por qué haces esto? No lo voy a decir hasta que llegue a los 100.000 suscriptores. Llego a esa cifra y digo, ¿Por qué uso la X? ¿Por qué? Puse eh, mi nombre como Frando Y muchos misterios más de mi canal Sebastián González me pone Batchcoy, ¡Vamos! Bueno, hay un comentario del video de Le tiro al Fredrito BDM y al Rano Que sobresalta los otros comentarios Porque el mismo Rano Alias el puto me comentó el video y me puso lo siguiente: creo que odia a Ned Flander y al cliveitero del Reano. Se cree tan importante con sus letras al revés. Diálogo de los Simpsons. No puede ser más hermoso esa persona, vale. Rano. Si está viendo este video otra vez, háblame por Instagram. Vale. Fuck